Señor, y por otra parte, la solución de negocio de servicios digitales del Banco Popular Azul. La solución de pago y servicios digitales popular filial del Grupo Popular anunció el lanzamiento de lo que es la funcionalidad que permitirá a sus clientes aceptar el pago de tarjetas de crédito y débito sin contacto desde su teléfono móvil o una tableta convirtiéndose en una funcionalidad pionera en la República Dominicana y el Caribe Insular. Señor, el Banco Popular a través de su filial Azul, nuevamente brinda a sus clientes facilidades tecnológicas y seguridad a través de este importante sistema de pago. Señor, el Banco Popular, hay que resaltar que se mantiene a la vanguardia. ¿Y qué decir de estos sistemas de pago a través de Visa o Mastercard? A través de su plataforma Azul, una funcionalidad de manos de la tecnología, pero con la seguridad y la garantía que necesitan los usuarios de tarjeta de crédito a través de esta plataforma Azur. Señores, cada vez más se busca eliminar los contactos, eliminar todos esos procesos que tienen que ver, donde las personas tienen que verse vinculadas en pasar una tarjeta entregar, no, estos sistemas ya brindan la oportunidad de que los clientes puedan realizar estos pagos de manera segura, de mano de la tecnología, a través de la plataforma Azul del Banco Popular. Claro que sí.